Ya no sale sola cuando se va el sol Solo piensa en fiesta y en mucho alcohol Llama a su amiga, di que la mejor Y pelea con. si le habla de amor Eso está mejor oh, oh, oh, oh, oh, oh. El corazón prefiere estar sola ya no se enamora Cuando se supone que ya quiere gozar su vida y ya no te enamore, oye, oye, ella no se va a volver a enamorar, porque cada vez que se enamora siempre piel, por eso es que las mujeres dicen que todos los hombres son mal, mal. Yeah. Yo soy flaco, viste, Nemesis, ah, que lo que gritáis Sarina, el Robert Jeremy Drake, papi loco, jeje, <ríe> Johan, que lo que tú dices, el Kelvin, ya, yeah. todo tigre es un bebo, no hay que hablar más, ¿no?